Chicos, es este CJ bugueado le puse truco de musculatura y mira, se, si este, no, esto pasó A ver ¿A Bueno, este bus tira. puede pasar constantemente Ahí a mí ya me pasó dos veces ya las banderas! en un a te... video pero lo menos nosotros no el menú de trampas de pesas eh, Estamos vamos a con Brian con no, con Brian y lo que eh, vamos a hacer ahora es cambiar de referencia ya sé bueno, ahí este este, está es ese, ese, ese, no, no, no, no. El sombrero. Sí, sí, sí. ¿Ves? Cuando elijo el del bombero, se queda así. Y ahora se especializa en Esto pasa cuando elegís más de un personaje, No importa. ¿Vas a hacer una pelea? Sí. Pelea. Pelea. Pelea. pelear. pelea? ¿Cuál es Vamos. Vamos. vamos, maldito. Ay, me pegó las bolas. Uy. Vamos, bolas. Receptor. Vamos a ser un receptor, ¿no? Quiero ah. pegar. Papel tipo de receptor se ¿Dónde ¿Dónde el... estás? ¿Dónde estás? Te pone ella, te pone ella. Eh, mí que es una duda. El policía, digo, el bombero está sufriendo. ¿Dónde estás? Eh, oh, gané. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó? No. no sé, me teletransporté y... O creo que empatamos. Empatamos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Es que tengo el mod de sí. teletransportación, le pité tabulador ah, bueno, más que... Sí, y ahí esto bien, pasó. A ¿A ¿Qué pasó? Se cayó. Este es el primer conector ¿Qué conocimiento... Eh, Fisco en blanco con BDR y luego le pité ahí... Puedo tener las especies, tengo varias obras. Bueno mira mira lo que pasa. Quiero, quiero, pe mirá. quiero pelear, quiero mirá. pelear acá. ¿Qué pasa? Sí, mira mira lo que pasa, mirá. Pasa. Situación de la comunicación. ¿Para un tiempo? Mirá. ¿ves? ¿Qué pasó? ¿Ves? ¿Dónde estamos? En el inframundo. Estamos... A... ¡No, no, toca! ¡Ah, dale! Ahora te toca pelear, ¿dale? Sí, pero quiero pelear con esto. A ver, con el saco de boxeo, así mira. Saco de boxeo. Bueno, ya tenemos toda la musculatura, no hace falta. Sí, para, para. pará, sí, quiero para. caminar, déjame. Sí, sí, sí. ah. Caminar o correr, ¿sí? Caminar. Bueno, aprieta este y este. Si mantén apretado. Mantén apretado. ¿Ves? Ahí que No, pero ¿cómo eh, todo? libro. Así mira. En el, en ¿Cuál quieres ¿Le, le, le, le, le right. ¿Uno? ¿Aquí sí. la X? ¿Cuál es esta? Sí. ¿Y la...? Este... abajo? Sí, dale. Esta... Este, este. este Así, rápido, rápido. Sí, vamos. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, en qué punto se produce la comunicación? Imagino si por quieta después hacer... que alguien me sale el libro. Claro. ¡Ay, eh... oh, eso puedo! ¡Ay, que no! Ah, Eh, eh. A ah, la primera eh, es dale, el pacho, de la mal. Dale. Pachuos. En realidad es un. No quiero. Eh, no quiero. No quiero, María. ¿Se un... Sí, me quiero ir.